Entrando en live, quiero primeramente decirle el tema que es a través de mi adoración soy libre. Hoy será una noche de adoración junto a nuestra hermana Marlenis Ocasio. Stay y a Dios, vamos a tener a la hermana María Dios te bendiga. Así que hay donde usted está gloria al nombre del Señor, gracias Señor, aleluya, bendito el nombre del Señor. Ahí yo no sé si usted puede. Levantar una mano, Gloria a Jesús, o simplemente ponerte en una reverencia delante de Dios y decirle Señor, vengo a ti tal y como soy, vengo sin careta, vengo si, sin nada de que aparentar, vengo tal y como soy delante de ti, para que bendiga mi vida con tu presencia, para que bendiga mi casa, Gloria al nombre del Señor para siempre alabanza al rey de gloria, bendiga los míos con tu presencia, gloria al nombre de Jesús, alabanza al rey de gloria, te adoramos Señor, así que ahí mismo donde usted está, aleluya, dile Señor, no importa lo que pase, permíteme mantenerme de pie Señor, permíteme mantenerme de pie, que aunque el proceso sea duro, pueda mantenerme de pie, aleluya, y sigo de pie, fue una de las alabanzas que en medio de mis procesos más duros, fue un proceso tan y tan difícil, donde yo no podía orar, no podía ni tan siquiera abrir mi boca, solamente lo que saliera, llanto, llanto, Ajá. llanto. Y esos momentos, usted no los menosprecie. Esos momentos de crisis, usted no los menosprecie. Esos momentos donde siente que, que siente que el agua ya le está llegando y lo va a tapar, no menosprecie esos momentos, porque en esos momentos es cuando más fuerte la gloria de dios Así manifiesta por favor son las predicaciones más poderosas Amén. son los testimonios más poderosos son las alabanzas más poderosas en esos momentos de crisis en esos momentos de dolor en esos momentos donde tú dices de aquí yo no voy a salir de aquí yo no vivo para contarlo no no no deja que dios te pase Amén. por esa crisis, te pase por ese valle de sombra y de muerte, te pase por esa tormenta porque en ese momento donde todos se van, donde todos se esconden, donde todos dan la espalda, ahí es donde la presencia de Dios dice ahora hay un tú a tú, aquí ahora estamos solos los dos, ahora tengo toda esta atención, porque el problema que estamos teniendo es que por causa de las distracciones de este mundo, no estamos oyendo la voz de Dios, no nos estamos percatando de lo que Dios quiere ministrarnos por tanta distracción y Dios Amén. dice, tengo que separarte, tengo así que aislarte, tengo que sacarte a todo el mundo de alrededor para que puedas escuchar lo que tengo que hablar contigo Aleluya, así, así que en medio de esa crisis dejé que el Señor hablara mi vida Aleluya, y esta fue la alabanza que salió, Gloria a Jesús Sé fuerte Me dijo mi corazón Sigue, sigue, me dijo mi espíritu, uh, yo adoraré y gritaré como nunca antes, dijo mi alma, mientras lloraba en mi dolor. Fuerte Gloria Dios Me dijo mi corazón Me dijo Sigue, sigue Me dijo Mi espíritu uh, uh. Gracias, Yo adoraré Dios. Y gritaré Lloraba en mi dolor, alguien de guerra que adore conmigo. Gloria a Dios. Y yo me levantaré con autoridad, no me dejaré vencer. Ay derribada, ya no estaré. Pues el suelo, mi lugar ya no es. Y tomo mi lugar. Posición, todo lo que es mío lo atesoró. Mis lágrimas ya se secan y el dolor desapareció y hoy tomo mi lugar. ¡Gloria es a Dios. Vivo. actitud de guerra hoy yo me pongo en actitud de guerra todo mi lugar hoy toma tu lugar Gloria a Dios Mi pasado hoy me hace fuerte. Yo voy adelante sin detenerme. Gracias. Señor. Porque es cierto que ha sido duro. He tenido que poner cara de vida y sintiéndome morir por dentro. Es cierto. Que he tenido que secarme las lágrimas, es cierto. Que he tenido que respirar fuerte, es cierto. Que a veces, a veces no puedo más, pero. Oh. Gloria a Dios. Tengo que, tengo que leer a alguien que se desata en el Espíritu en esta en hora. Dios, ¿sabes en esta hora hoy me declaro de pie. En esta hora me declaro de mi vida. Señora, en esta hora de me declaro fuerte. En esta hora me declaro que me levanto en el nombre Cristo Jesús. En esta hora no dejaré que lo que me está tormentando me domine. No Así dejaré es. que lo que me está empujando me domine. No dejaré que lo que está haciendo fuerza me intimide. Hoy Así pongo es. pie de guerra. Hoy pongo una actitud en el nombre valiente, de, Jesús. de guerrero. Oh ver alguien que comienza a declararlo conmigo. Gloria a Dios. Es cierto que ha sido duro, pero hoy sigo de pie. Gloria a Dios. Sigo de pie, señor. Sigue de sigo de pie sigue, de pie a dios sigo de pie sigue, no sigo de pie sigue de pie, sigo de pie. Sigo de pie. Digo de pie, Señor. Ahora, señor, A la causa de la evacuada. Hoy se rompe. Hoy se rompe. El sí, señor. De la, unción, la depresión se va. Ahora, el señor. Se va, la debilidad se va. El divorcio se va. La eterna se va. Lo que estorba se va. Lo que estorba en se va. En el nombre va. de Jesús lo que estorba hoy te va oh, Así, señor. lo que estorba hoy te va lo que te está haciendo la guerra lo que no te deja orar lo en que no te de te Jesús. Rezar, lo que no te deja estudiar la Biblia hoy te va lo que te está haciendo fuerza libre the Señor libre Señor break oh. my path only make me stronger I'm moving on I can't stop now it's true it's been a oh it's true it's been a yes Lord my path only make me stronger I'm moving on I can't stop now. Yes, Jesus. It's true. It's been hard. But now. Thank you, Jesus. I'm still standing. Oh, oh, oh. I'm still standing. Oh, yeah. Here I am, Lord. Going gracias señor de y pasado pasado hoy me hace fuerte Detenerme, porque es cierto que ha sido duro, pero... Hoy... Ay, que lo escuche lo que te está atacando ahora mismo. Ahora. Si usted lo va a decir, tiene que decirlo con autoridad. Esto es para gente valiente, sí, gente determinada. En el nombre de Jesús cierto ha sido duro pero ay sigo A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué lindo eres Jesús. Qué lindo eres Dios. Hay poder. Hay presencia de Dios aquí. Así es. Gloria a Jesús. La importancia, Dianet, de la adoración. La importancia que hay en la adoración. Por eso no Dios. importa en qué congregación tú te encuentres que me estás, tú que me estás escuchando. No permita que la adoración se detenga de tu boca. Así es. Déjala fluir. Oye, mira qué cosa tremenda. Dice que, que la alabanza provoca que la presencia de Dios fluya. Sí, Señor. Es invocar el nombre del Padre para que su poder fluya donde yo me encuentre. Quiere decir que sí. Yo invoco su nombre y su poder fluye. Quiere decir que su poder trae libertad Gloria a Dios. sanidad. Así es. Restauración. Así es. Perdón de pecados. Un levantamiento poderoso. Gloria a Dios. experiencias sobrenaturales. Porque donde yo provoco la presencia de Dios, eso es lo que fluye. Libertad. Hay gente que dice, yo no le puedo adorar porque no me siento libre. Pues ahí es donde tú tienes que adorar. Con más cuando fuerzas. Tú no sientas, yes, cuando tú sientas que no puede, ahí es donde más tienes que alzar tu boca. Así es. Cuando tú sientas que no puede, ahí es donde más tienes que gritar. Es que los que están al lado mío me miran raro. Es que los que están alrededor mío no están adorando a Dios. Pues que lo adoren. Pues que te miren raro. Pero tú, tú no que la presencia de Dios fluya. Yo quiero dejarte con algo en esta hora. Cuando Explore. tú adoras quien está alrededor tuyo experimentar Dice lo que tú estás sintiendo, ¿sabes por qué? porque hay, un, hay, una, hay, una, hay una historia que predicamos, cantamos y está bien pegado, bendito el nombre del Señor pero que es poderosa, es una de, de, de las experiencias más tremendas cuando Pablo y Sila estaban encerrados, amén es una de las experiencias más tremendas pero mira qué tremendo, estaban encerrados, estaban, habían sido azotados muy fuerte, dice la Así Biblia, es. muy fuerte, fueron azotados, amarrados de, de manos y de pies. Pero mira esto que terrible. Yo tengo ganas de predicar. Ay, Dios mío, Padre. Gloria a Dios. Gloria. Aleluya. Mi esposa me dice, tranquila, tranquila. No, no. Óigame, mira qué cosa más terrible. Hay algo que Satanás no pudo detener en medio de la cárcel. Cada vez que el enemigo te empuja con violencia, mira a tu alrededor, mira el resultado. Gloria a Jesús. Encerró a Pablo y a Silas en la cárcel. Lo amarró de manos y de pies. Pero le dejó la boca destapada. Dejó la pues podrás amarrarme de mano y de pie. Pero mientras mi boca esté libre... Uh, Gloria a Dios. Mi boca está libre. Prepárate porque voy a gritar con todo lo que me queda sí, por Dios. Mira qué cosas más tremendas. Satanás pensó que les había callado la boca. Pero mira el otro error que cometió. Dejó a Pablo y a Sila juntos. Ay, Dios mío, los dejó juntos en la misma cárcel. Tras que los deja con la boca destapada los deja juntos y dice la Biblia que donde hayan dos, dos o, tres o tres reunidos en mi nombre, ahí yo voy Así a, es. a dar alma, mira adora a Jesús, mira el otro error que el enemigo, aleluya por lo que veo no se dio cuenta los dejó vivos y mientras hay vida, hay esperanza gloria a sí, Dios. Señor, señor. Así que si tú estás vivo y tu boca está destapada y tú adora. Un loco conectado contigo, provoca que algo pase. Mira esto que sí, señor. Mientras ellos se unieron en un mismo pensar, en un mismo sentir, comenzó la cárcel a convertirse en un cielo pequeño. ¡My god ¡Aleluya! Comenzó a convertirse en un cielo pequeño. Y mira esto, que ellos no solamente fueron los que experimentaron la gloria de Dios, sino aún los presos que les oían. Los presos que estaban alrededor comenzaron a a ver, a escuchar y a sentir lo que estaba aconteciendo donde Así estaba es. Pablo y Sila. Fue tan grande el mover de Dios que causó un terremoto y ni un preso Gloria se podía a Dios. salir. Porque donde hay gloria de Dios, aunque te miren raro, aunque no estén conectados contigo, cuando tú te conectas con el cielo y el cielo deciende, ay respondiendo tu adoración, todo lo que está a tu alrededor gloria. Y comienza Dios. a ser bendito, Así comienza es. a ser lleno, comienza a experimentar lo que a comienza a experimentar lo que tú estás sintiendo. Así que si en tu casa lo que habla son ajo y cebolla, hablando y maldiciendo, aleluya, tú quédate encerrado en tu habitación. Tú comienzas a proclamar la sangre de Cristo. Y, Señor, comienza a proclamar la presencia de Dios. Gloria y a Dios. Todo aquello que a Dios no agrada tendrá que disiparse, tendrá que retroceder. Así tendrá que, es. Alma mi adora Jesús. Tendrá que humillarse ante la presencia de papá. Bendito Así Jesús. es solamente aprende a usar las herramientas que Dios te dio. Uf. Solamente aprende a usarlas. Gloria a Jesús. La avanza al cordero. Gloria a Dios. Qué importancia de la adoración. Mira esto que otra, mira esta otra cosa tremenda. Tú que eres ministro del Señor, líder de adoración, evangelista, aunque el título que sea que tengas de oveja, el de siervo, ese es el mejor título el de siervo de jesucristo de Jesús. bendito el nombre del señor algo que nos beneficia la alabanza y es que nos mantiene de los pies sobre la tierra mira el beneficio de la alabanza sabe por qué porque tenemos muchos con unos títulos uh, y porque tienen grandes seguidores y porque y porque han alcanzado tanto en la tierra piensan, piensan que el cielo depende completamente de ellos. No es así. Comienzan a sentirse que el cielo depende de mí. Porque mm. si yo no estoy, no hay libertad. Así Porque es. si yo no estoy, no se mueve Dios. Porque si yo no estoy, nada pasa. Gloria Ay. al nombre del Señor. Y la alabanza produce humillación. Así es. Produce produce en ti un acto donde tu ego lo vas a tener que encerrar en la gaveta y donde te vas a tener que humillar a adorar a un soberano mucho más grande y poderoso que tú. Gloria al nombre del Señor para siempre. Así que la alabanza provoca que aquel que se cree grande tenga que adorar a uno más grande. Que Gloria a Dios. Que aquel que se cree autosuficiente tenga que cre tenga que adorar al que es suficiente. Alma mía, adora a Jesús. Y tenga que reconocer, bueno, yo me creo mucho, pero al final tengo que adorar al que de verdad es mucho. Gloria al nombre Amén. del Señor para siempre. Alabanza al Rey de gloria. ¿Sabe por qué? Porque la alabanza hace, gloria al nombre del Señor, que tú descubras tu humanidad, que tú saques a la luz tu debilidad, que tú saques a la luz tu pecado y tengas que humillarte porque te Amén. avergüenza lo que estás enseñando. Gloria a Jesús. Y no te cuesta más que humillarte delante de Él. Lo importante que es adorar a Dios. Y yo he tenido madrugadas, he tenido días. Me han llegado crisis. Donde no puedo hablar con Dios, orar, interceder. No puedo, no me sale. Santo. No puedo, no me sale. Se queda aquí, pero no sale. Pero en el momento que comienzo a decir, Dios, sin ti no puedo. Esta batalla no la puedo ganar sin ti. No puedo dar ni tan siquiera un Gloria solo paso sin tu presencia. Soy completamente dependiente de ti. Así es. Y cuando tú comienzas a hablarle a Dios con todo tu corazón y tú le comienzas a decir, Dios, podré tener talentos y conocimientos, pero al final te necesito a ti. No puedo hacerlo con mi fuerza. ¿Cuántas han sido las promesas que tú le has las hecho a Dios y no las has cumplido? Gracias, ¿Cuántas Dios. veces le has dicho Dios hasta aquí? ¿Cuántas veces le has dicho Dios no voy más? ¿Cuántas veces has dicho Dios esto es lo que voy a hacer para ti y no has cumplido? Aleluya. Yo no te lo voy a recordar porque ya tú lo sabes. Pero en esta noche quiero despertarte en el nombre de Jesús para que te sacuda, despiértate y sacúdete. Amén. y vuelve a retomar tu lugar, no Gloria es que Dios. ya lo está haciendo, fulana ya lo está haciendo, Mira mi hermano, la gente que yo no alcanzo, Dianela está alcanzando, y Gloria lo que Dianela no alcanza, yo lo alcanzaré por otro Amén. lado, y lo que las dos no podamos, lo alcanzará Delma por el otro lado, pero Dios, somos un trabajo en equipo, aquí no hay competencia, yes. porque a al final, tenemos que luchar por nuestra salvación como iguales alabanzas al rey de gloria. Todos tenemos que rendir cuentas. A uno le dio tres talentos, a uno le dio uno, a uno le dio cinco. Sea lo que sea que Dios te haya puesto en tus manos, úsalo para su gloria. Saca el mejor provecho que tú puedas. Pero de algo te aseguro yo, que aunque muchos, se adelante, que aunque muchos vayan más rápido que tú, nadie va a poder robarte lo que es tuyo, nadie va a poder quitarte lo que es tuyo, lo que tiene tu nombre y lo que tiene tu size, nadie lo puede tener, porque nadie cabe, porque eso es hecho para ti. Así Oye es. El Señor, así que no te sientas como que estoy perdiendo el tiempo, porque otros van más rápido, no, yo era la lenta del grupo, y a venercer hasta aquí Dios me ha ayudado, yo no quiero ir rápido, no vaya a ser que me resbale. Me puede decir paso a paso, pero firme, para que y cuando señor. vengan los vientos contrarios no puedan detener nuestra fe. Así es. Diane, si usted no habla, yo sigo por el para abajo. Gloria a Dios, no, de verdad que la palabra que está dando me está ministrando a mí, que no somos nosotros, sino es Dios en nosotros, que la fuerza no viene de nosotros. Si nosotros nos ponemos a creernos más de lo que Dios nos ha dado y más de lo que Él ha hecho en nosotros, ahí es donde fallamos. Ahí perdemos todo, ahí perdemos la unción, ahí perdemos el poder. El Espíritu Santo se aparta porque entonces ahora tú quieres hacer las cosas y no estás dejando que Dios sea el que se produzca. Que, que Dios sea el que se manifieste entonces sí. así como está diciendo nuestra hermana tenemos que humillarnos tenemos que buscar esa intimidad con el Señor y decirle si no eres tú Señor no puedo si no eres tú Padre ¿cómo voy a poder? no tengo fuerzas si no viene de ti gloria a Dios yes. Yes. Sí. aleluya esto es tremendo tremendo tremendo eh, tengo un dicho muy mío hasta que algo pase, hasta que algo pase, busca a Dios hasta que algo pase, Amén. y cuando algo pase, ese testimonio a otro para que otros también se fortalezcan, hasta que algo pase, busca y ciérrate en tu cuarto, y guarda silencio por un momento, porque a veces nos, nos ponemos muy, muy habladores, y Dios dice, hay veces que Dios lo único que quiere es que tú guardes silencio, porque Él quiere hablar también. Porque Así. para hablar con una persona, las dos tienen que hablar, mantener una conversación. Entonces hay tiempo para hablar, pero hay tiempo para guardar silencio. Y yo he sabido tirarme de rodillas y simplemente guardar silencio. Más nada. Y cuando busques a Dios, no mires el reloj, apaga el reloj. Apaga el teléfono para que nadie te ande texteando y se te distraiga la mente. No, es. enciérrate hasta que algo pase. Amén. Aprovecha estos días de... Hay estados que están en cuarentena aún, aún hay países que aún están en cuarentena. Ya no está con, con a lo mejor con, la, con lo mismo de todos los días, la rutina de todos los días. Mira, aprovechalo hasta que algo pase, hasta que algo suceda, hasta que Dios... Haga algo a tu favor, Amén. hoy es mañana, si no es mañana, pasado mañana, pero no pierdas la fe, gloria al nombre del Señor, porque los días son finales, así es. tú no sabes el día en que te toca partir de este mundo, aleluya, así que es mejor prepararse ahora, gloria a Jesús, como si mañana no hubiera, como si mañana no llegará. Gloria a Jesús, a que viva tus días como si tardara mucho y te sorprenda la muerte antes de tiempo. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Suéltate, guerrera. Aleluya. Gloria a Jesús, estoy un poco nerviosa. ¿Qué nerviosa? ¿Por qué? Porque de verdad, el Señor sabe y conoce lo mucho que yo anhelaba este momento y estoy un poco shocked. Que usted ha sido una adoradora que el Señor ha usado para ministrar mi vida en muchos momentos. Y de verdad, I look up to you. Gloria a Dios y gracias por estar aquí conmigo. Eh, ah, hubo un momento en mi vida donde yo decía: ¿Por qué no siento al Señor así como yo veo todas las hermanas que salen ahí danzando y hablando en lengua? ¿Y ¿Por qué yo no puedo reirarme y orar en lenguas? ¿O por qué no puedo sentir al Espíritu Santo? Y, Empezó a buscar al Señor y, y oraba, pero como tú decías, miraba mucho reloj. Y, wow, ya tengo diez minutos aquí orando y todavía no siento nada y, y era difícil quebrantarme ante su presencia entonces llegó un momento tan difícil donde sí me quebrantaba, pero yo decía yo no quiero estar quebrantada por el, por el proceso por el problema, quiero estar quebrantada porque estoy delante de ti, porque tú te lo mereces porque tú has hecho tantas cosas en mi vida, que cómo no decirte Señor, en mi aquí, aquí estoy no porque estoy pasando por algo, sino porque tú eres grande, sino porque tú me das alimento, me das a una familia, una casa y puedo estar aquí y puedo adorarte porque me das el privilegio de adorarte. Entonces buscando al Señor no por el problema sino porque Él es grande. Es donde yo encontré, es donde yo por fin sentí a su Espíritu Santo, es donde por fin yo puedo decir, wow, esto es, este es Dios. Estoy sintiendo a Dios. Estaba orando y leyendo la palabra y, y me he metido más y yo he dicho, wow. Amo al Señor, enamorarse de, del Señor, no porque estoy pasando por algo, sino porque Él es grande. Y, y cuando venimos al Señor porque Él es grande, Él hace cosas tremendas en nuestra vida. Él se demuestra en, nuestras vidas, en nuestra vida de una forma tremenda. Amén. Aleluya. Yo no sé cuánto tiempo nos queda. Vemos... A ver aquí. Mira, Tenemos 20 minutos hay una alabanza que quiero compartir que no sé si la han escuchado pero habla y resume todo lo que acabas de decir Gloria a dios. y es que en nuestro momento más difícil allí está jesús amén allí está Él. así que tú que tú sientes que no ha habido respuesta que dios te ha abandonado porque sientes ese vacío aleluya Dame decir que él está ahí él amén. está ahí aunque tú no lo veas él está ahí Yes. Encerrada en silencio, siendo oprimida, mientras lloraba en mi cuarto no encontré salida. Me preguntaba si había una puerta que se abriera para salir de mi problema. Encerrada en silencio, siendo oprimida, mientras lloraba en mi cuarto no encontré salida. Me preguntaba si había una puerta que se abriera para salir. De mi problema, gracias, señor. Gloria a Dios. Uh. Y en el momento en que lloré, allá estabas tú, sí, señor. en el momento de la oscuridad, yo vi tu luz. En el momento en que pensé morir, llegaste tú pues entiendo que hoy soy libre porque estabas tú y en el momento en que lloré, ahí estabas tú en el momento de la oscuridad yo vi tu luz y en el momento en que pensé morir, llegaste tú pues entiendo que hoy soy libre porque estabas gracias, tú gracias Señor hay alguien que le dé la gloria a él gloria a Dios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 Yo me toló en el momento en que pensé morir, llegaste tú. Pues entiendo que hoy soy libre porque estabas tú. Sí, señor. Y en el momento en que lloré, ahí estabas tú. En el momento de gloria vida, a Dios. Yo me en el momento en que pensé morir, llegaste tú. Pues entiendo que hoy soy libre porque estabas tú. Así es. Y ayer cuando lloré, ahí estabas tú en mi oscuridad, ahí estabas tú, cuando pensé morir, ahí estabas tú, oye no me es y allí estaba él, cuando lloraste, allí estaba él, cuando tú caíste ahí estaba él, cuando no podía Señor, ay, esta aunque tú no lo veas. Gracias, Señor, Dios, aunque no tenga fuerza para ser Yo vengo a partirte testimonio contigo. Aleluya. Yes. Esta es parte de mi pasado, pero donde vi a Dios obrar. Aleluya. Aleluya. mañana estaba en mi cuarto tirada en el piso llorando a las tres de la mañana escuchaba voces que me decían vamos Carnelis, quítate la vida tomate la pastilla nadie te ama me puse de pie y me encerré en el baño Agarré las pastillas ¡Uh! Ahí Me tomé diez, me tomé 20, Pasé de las 30 pastillas Me despedí de mi familia Y me tiré en mi cama Echarme a morir Las voces me seguían torturando Oh, sentía que la vida se me iba y de momento mi cuerpo comenzó a temblar espumas blancas comencé a botar ay yo comencé a gritar Dios ay Dios si tú eres real haz algo con mi vida gracias Jesús haz algo con mi vida no puedo con mi Así es, señor. Eh, y de momento yo escuché unos pasos, y de momento uh, yo escuché unos pasos, mi cuarto comenzó Tanto. a temblar. Uh, no mi cuarto comenzó a temblar. y esos pasos se acercaban a mi cama, uh, y esos pasos se acercaban a mi cama, uh, y yo sentí una mano, una mano que me tocaba Y los demonios que me ataban me tuvieron que soltar En el nombre de Jesús Dios, Y yo no lo sabía, Ahí estaba Él Y yo no lo sabía, allí estaba Dios No me había dado cuenta Así de es Y ahí estabas tú Cuando lloré Y ahí estabas tú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 Oh. Si sí, hoy estoy de pie Thank you Jesus, aleluya Porque allí estaba tú Ay, oh, oh, tú siempre has estado ahí yeah. Ay, qué lindo Jehová! aleluya y si hoy puedo declarar y cantar libertad es porque provoqué que algo pasara. Amén. Toqué el manto. Para ver la gloria de Dios. Dale, gloria hombre. a Dios, qué hermoso Ay, momento Dios. en su presencia. Gloria a Dios. Gloria a Dios, donde sea que te encuentres, hermano, conéctate en adoración. Vamos a guardar este video. Si tienes que verlo otra vez, y entra en la intimidad esta noche y dile, Señor, en mí aquí, es, aquí estoy, Padre, para que seas tú el que me cambie, el Ay. que me transforme, el que me liberte y me restaure en el nombre de Jesús. Dios. Gloria a Dios. Por Dios. Aleluya, hemos llegado al fin del tiempo aquí live. Muchas gracias, Maleni, por estar aquí conmigo. Que el Señor bendiga tu vida y tu esposo. Amén. Gracias a ti por considerarnos y hacernos Amén. parte de esta bendición. Claro. Dios bendiga a todos los que no han visto. Nos vemos. Amén.